Bueno, satisfecho, muy satisfecho por, por el resultado de este encuentro, un encuentro que no nos esperábamos que fuera así, que quién nos iba a decir que no iba a ser en Zaragoza del Congreso y que, y que realmente nos encontramos en una situación muy diferente, pero muy enriquecedora, porque yo creo que la participación que ha habido, eh, el protagonismo que todos hemos tenido, todos en, en la misma línea todos, eh, trabajando eh, por lo mismo. Y luego las conclusiones tan, tan buenas, tan, tan acertadas que hemos hecho y que hemos presentado al Secretario de Estado, yo creo que, que hace que esto sea un 10, dar un 10 a, a todo. no Y todo el, el esfuerzo que ha habido para que técnicamente funcione todo, porque el hacer todo por estos medios, desde luego en esta pandemia hemos aprendido una manera de manera acelerada y creo que ha sido muy positivo. Y bueno, pues gracias de verdad eh, a todos a todos a los territorios, eh, cómo ha participado, todos los participantes que ha habido, que yo creo que han trabajado muy en línea y, y, que, y que ha salido bien, a pesar de todo lo que he dicho antes, ¿no? a pesar de las dificultades técnicas, pero que, que hemos podido sobrepasarlas y que yo creo que esto nos ha dado una lección de cómo podemos avanzar y de cómo podemos seguir estando en contacto, aunque queremos realmente vernos y estar todos eh, en, en conjunto, eh, humanamente unidos. Gracias a todos de verdad y hasta el año que viene.